Estamos conociendo la medida de coerción de Ray y González, al cual le impusieron como medida de coerción la prisión preventiva. El juez entendió que era un asunto, un hecho grave y que lo, la medida idónea era la prisión preventiva. Nosotros procederemos cuando nos notifiquen la resolución a apelar esa resolución. ¿Qué tiempo la prisión preventiva? Tres meses. ¿Qué las investigaciones? Tú sabes que lo único que lo señala a él es ser menor quien admitió participar y que lo señala a él como que fue la persona que le practicó una herida en el cuello. Eso es lo único que tiene el Ministerio de Público. Determinando el juez que este ciudadano tiene vinculación inicial con estos hechos y tomando en consideración el peligro de fuga, dado que él estableció aquí con documentos que él no, es, no reside en esta ciudad de San Francisco de Macorís y que además la gravedad del hecho y la actitud que ha adoptado ante este proceso todo parece indicar que si le dan la libertad, pudiera darse a la fuga. Y el juez entendió enviar a la fortaleza Duarte por un periodo de tres meses de manera inicial. ¿Admitió, admitió, admitió el, el, el, el pasado que hay, que hay una tercera mano? No, él admitió que hubiera tercera persona, toda vez que fue asesorado por su abogado, sus declaraciones, y eso es una circunstancia que pudiera agravarle su situación o perjudicarlo. No, el proceso marchó bien, le cantaron tres meses, me de cohesión, y nos sentimos agradecidos de la justicia, va marchando todo bien. ¿Qué como familia la investigación que le ha dicho hasta el momento? ¿La ¿Investigación? No, va en proceso todo. Usted sabe que eso tiene un proceso, medida y cohesión para entonces seguir aclareciendo toda la, toda la prueba. No, que haya justicia y que sean capenados con 30 años cada uno.